En el año de la pandemia del coronavirus, EAPN España quiere contribuir a la reconstrucción de la sociedad con un enfoque social. En el contexto actual, es necesario progresar en la puesta en marcha de mecanismos y estrategias que permitan prevenir y paliar las situaciones de pobreza y exclusión. Las entidades sociales, junto con las Administraciones Generales del Estado, estamos concentrando nuestros esfuerzos en evaluar cómo nos adaptamos a la nueva realidad ...para que nadie se quede atrás. Debemos estar a la altura de los graves problemas existentes... ...y asumir los retos y compromisos a los que nos enfrentamos... ...apoyándonos en el marco de la Agenda 2030... ...el Pilar Europeo de Derechos Sociales... ...y la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza. La sanidad se ha debilitado por la falta de inversión casi 12 millones de personas viven en riesgo de pobreza en España. Se necesita un sistema fiscal más equitativo. Urge oferta de vivienda social. El empleo no garantiza un nivel de vida digno. La mejora de las políticas sociales es clave para combatir con las desigualdades económicas, erradicar la pobreza y asegurar una sociedad más justa para todos en la que todas las personas tengan garantizados sus derechos y libertades.